Să într-o subțintă documentare am navigat virtual sau virtual, cum se spune, pe. Amikor a fejedelem asszony egyre összéb, összébránzott szemöldökkel jelengette, hogy milyen rossz kegde van a fejedelemnek. Kapta magát a kis herceg, s egy gránátalma maggal úgy odatalált a homloka közepére a papirihánynak, ha csak úgy hoppannak. Ha merítés le dedikani, ne nem tudják szállni az Adéli îl de pe Iată un altu, dar pentru peimarul. Na la via din păcate acest mesaj e fost... y hace su parte internacional o su parte en La urmă așa primă eună putem explica o sau alta, nici specialiști nu știu că ne spunea care este frică. Puțină frică ne-așa. Dar acest lucru nu pot să îndecite în lucru și lucră. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Voscrede. Ну, я думаю, что на самом-то что ну, Иисус Христос является к нашим, что нам не